Eh, hola a todos, mi nombre es Nicolás Mandoley, voy a presentarles mi proyecto de final de Bootcamp de Data Machine Learning. Para este proyecto, bueno, inicialmente había varias ideas barajándose, al final se va a tratar principalmente de una red neuronal convolucional para hacer detección facial. Para este proyecto me basé principalmente en este paper que tengo aquí en pantalla, que después entraré en poquito más en detalle, no mucho. El ritmo que estoy usando, que estoy implementando, es una red neuronal eh, chamesa, se llamaría en español. La principal, el principal interés de este tipo de redes neuronales es diseñar un algoritmo capaz de hacer predicciones con un buen grado de precisión, con pocos datos disponibles para entrenamiento. Entonces, ya después explicaré un poco más de qué se trata. Entonces... Eh, la arquitectura general, aquí usé... El, el, el dataset que utilicé fue Labeled Faces in the Wild, el EFW, que es un dataset que tiene simplemente una colección de fotos de personas, distintas personas, con nombre eh, todo organizado, para este proyecto no me interesan los nombres, así que simplemente agarré ese dataset para utilizarlo como datos negativos para entrenar mi, mi algoritmo. Y como datos positivos simplemente recolecté una serie de, de imágenes mías con la cámara web para con eso entrenar el modelo, que ya después explicaré un poco más cómo es. Entonces... La idea también de este algoritmo de reconocimiento facial sería de tratar de implementarlo, por ejemplo, en algún tipo de aplicación, una aplicación web, aplicación en el celular, lo que sea. Por ahora estará, está implementado en un dashboard de Streamlit, que es el de acá, que como idea eh, principal en este momento sería incorporar este algoritmo de reconocimiento facial a un protocolo de autenticación. Entonces aquí lo primero que se ve en el, eh, aquí en el dashboard es eso, un protocolo de autenticación que uno me va a registrar, o sea, voy a poner mis datos de usuario registrado y después voy a poder acceder al protocolo de reconocimiento facial. Entonces, para las redes de mesas es este paper. Este paper hace una implementación de este tipo de algoritmos para hacer... Uh, eh, eso, reconocimiento de imágenes, en general, el principal objetivo es diferenciar una imagen, es cuando puede haber, por ejemplo, muchas categorías que no se sabe exactamente qué es, lo que el algoritmo va a decir no va a ser exactamente decir es de esta categoría, sino que va a comparar dos imágenes en vez de una sola, y va a determinar qué tanto son iguales o diferentes. Entonces la arquitectura son, dos, son como dos ríos, de, de capas, de neuronas, que van a tener distintos inputs, acá, entonces aquí yo puedo tener una imagen eh, de, de base, por ejemplo, con ejemplos positivos eh, o negativos, y otra imagen de validación, también mía, pero de otro dataset, también contra ejemplos positivos o negativos, entonces eventualmente es como entrenar dos modelos de redes neuronales paralelos, y que finalmente se unen en, este, en esta capa, en este layer, que lo que va a hacer, hay varias formas de hacerlo, pero en este paper que fue la, el método que implementé yo también, eh, es simplemente la diferencia, el valor que se obtenga de una de estas redes neuronales, acá según si eh, el input corresponde a lo que se está buscando, versus el otro. Entonces, si estoy entrenando de un lado positivos y negativos y hay una si, hay, por ejemplo, una imagen positiva de este lado y una imagen negativa en el otro, cuando llegan a este layer va a haber una diferencia muy grande y eso es lo que va a utilizar el algoritmo para decir que no son de la misma categoría. Si la distancia, o sea, si la diferencia entre ambas, entre ambas predicciones, entre ambos coeficientes es pequeña, entonces ahí el algoritmo va a a establecer una especie de ranking de qué tanto se parecen las imágenes. Entonces, sirve justamente para hacer este tipo de diferenciaciones. Por ejemplo, aquí están estas dos imágenes, el algoritmo detecta que es de la misma categoría, de la misma clase. Aunque no diga directamente es un balón, es un cocodrilo, etc., va a decir es lo mismo, o no es lo mismo, es distinto, por ejemplo. Eh. Hay varios, varios detalles técnicos interesantes, pero lo importante es esto, es esta arquitectura. Y aquí hay un poco más en detalle cómo se hace, hay una serie de convoluciones que se van a hacer con la imagen de entrada, eh, con Max Pooling, etcétera, varias capas, y hasta que llegan a esta parte de acá, que esto sería como una, sola, una de las ramas de las redes neuronales, habría otra igual, paralela, y las dos se van a unir en esta parte de acá, haciendo este protocolo que digo de hacer la diferencia entre las predicciones de ambas, y según el tamaño de esas diferencias, aquí por ejemplo usan un sigmoide, para calificarlo como positivo o negativo, siendo positivo, eh, se puede calibrar como uno quiera, pero digamos que positivo sería que las imágenes son eh, iguales, de la misma categoría y negativo, que no lo son entonces esto es lo que voy a usar para hacer el algoritmo de reconocimiento facial entonces lo que hice fue agarrar las imágenes del, del LFW del data, dataset de imágenes y lo utilicé como ejemplos negativos tomé 300 eh, imágenes de este dataset, 300 imágenes mías, por ejemplo, positivo, y otras 300 para eh, el algoritmo de, de base. Porque como son dos redes neuronales que hay que entrenar, voy a tener siempre dos inputs en cada, en cada una. Al final, este output va a decir simplemente sí o no para las dos imágenes de comparación que voy a tener de input. Y lo que le agregué aquí también fue un protocolo como para añadir una capa extra de seguridad por si acaso el algoritmo llegara a fallar y me detecta un false cuando en realidad es un true, lo que sea. Eh, hago que compare una sola imagen de input que voy a tomar en el Streamlit, ahora como voy a mostrar, y que lo va a comparar con 50 imágenes. O sea, es decir, voy a aplicar el modelo a esa imagen de input y una por una con otras 50 imágenes y al final voy a establecer un rango a partir del que el un rango mínimo de similaridad entre ambas para calificarlo como un ejemplo positivo que sería este de acá y después voy a exigir también un mínimo de ejemplos positivos de entre esos 50 para entonces hacer la validación entonces eso de cierta forma eh, aumenta un poco también la probabilidad de que el algoritmo prediga, haga predicciones correctas. Entonces, explico todo esto porque, como es una arquitectura un poco distinta, para saber un poco de dónde viene ahí. Aquí simplemente hice un protocolo de autenticación con Streamlit con una base de datos. Aquí simplemente agregué dos usuarios, así para ejemplo solamente. Tengo una donde tengo la información de los usuarios, por ejemplo, con el nombre de usuario, nombre, apellido, y un ID único. Y en otra, base de datos separadas para más seguridad, los passwords. Estos passwords están eh, codificados, en realidad son un hash del password original para no tener el password mismo en la base de datos. Eh, así que, para este protocolo de autenticación, y a través de una API, me conecto a la base de datos para extraer todos los datos de los usuarios y generar el autenticador con el cual me puedo conectar aquí, por ejemplo. Y si verifica el usuario, entonces deja entrar al dashboard donde voy a hacer el protocolo de reconocimiento facial. Entonces aquí le doy a iniciar a la cámara. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, él va a tomar una foto, ahí está, ya tomó la foto, entonces ahorita está comparando esa foto con eh, 50 otras imágenes mías que están en una base de datos que eventualmente se pueden poner en un cloud y eh, recuperar esas imágenes, por ejemplo, si tenemos ya muchos usuarios, podríamos almacenar todas esas imágenes en una base de datos o en un cloud y recuperarlas una vez que se pasa esta primera fase, y aquí vemos que la autenticación fue exitosa. Puedo probar usando una imagen de cualquier otra persona, por ejemplo. Bueno, en este caso lo voy a hacer uh, simplemente con alguna imagen de Internet que, que encuentre en el celular, y lo voy a poner directo en la cámara. Eh, no es lo mismo en términos de calidad, pero... Eh, Probando con otras imágenes también, sí, eh, sí confirmé que funcionaba bastante bien. Y vamos a ver, ahí está de nuevo. Pongo una imagen de Obama, por ejemplo. Entonces ya, ahí está, ya comparando con las otras 50 imágenes. Entonces ahí va a sacar un score que debería ser bastante bajo y debería, exacto. Falla la autenticación. Entonces, aquí vemos que demora algunos segundos en hacer la autenticación. No es tanto, pero al mismo tiempo es también el hecho de compararlo con otras 50 imágenes que hace que demore un poco porque va a hacer 50 predicciones y después el, todo el cálculo de esto. Pero es algo que realmente no es necesario. El algoritmo tenía una precisión relativamente alta. Estaba. Es medio difícil de probar porque es una, sola, es una sola entrada cada vez, pero generalmente estaba arriba del 90% de las predicciones. Y para los mínimos, para los scores mínimos, por ejemplo, para el vector de 50 eh, predicciones, al final lo terminé calibrando a un 80%, es decir, que solamente va a considerar como true, las que tengan una calificación, un score de más de 80%. Y después, también estoy diciendo que 80% de esos 50 sean true, para entonces calificarlo como verificado. Entonces, si ya la precisión era bastante alta al inicio, eh, ya integrando esto, pues aumenta un poco más. Eh, pero se puede reducir, por ejemplo, se podrían guardar unas cinco o 10 imágenes de cada usuario, por ejemplo, para almacenar en la base de datos, o incluso una o dos, y aplicar este algoritmo de verificación y correría muchísimo más rápido. Y vemos que es bastante preciso, que es una, también es una gracia también de las redes neuronales y mesas Entonces, cosas pendientes, eh, bastantes, porque inicialmente, como decía al inicio, este proyecto iba a ser... De otra cosa, inicialmente iba a ser una especie de dashboard para hacer análisis de, de transacciones de bolsa, por ejemplo. Entonces, podría servir para una qué sé yo, por ejemplo, una empresa que tenga una serie de usuarios registra registrados y que tengan que autenticarse para acceder al dashboard. Entonces, una de las ideas que tenía pensada era implementar un algoritmo de procesamiento del lenguaje. De NLP para evaluar uh, social sentiment en Twitter. Eso es algo que llegué a hacer usando un algoritmo ya uh, entrenado de Hogging Face, que lo bajé y lo libre para eh, conectarlo a Twitter a través de la API de Twitter y hacer social sentiment de eso. Eso lo, lo logré implementar, solamente que no, lo, no me ha dado tiempo para integrarlo acá al dashboard. Eh, además de este protocolo de reconocimiento facial. Integraría también algo de forecasting usando Yahoo Finance, que ahí se podrían usar algoritmos de Machine Learning clásicos eh, con relativa facilidad, porque forecasting, de repente una regresión lineal, la mayoría de las veces va a ser suficiente. También hay ideas de hacer, de integrar cosas de web scraping, por ejemplo, para... De buscar noticias relativas al tema, en fin, hay muchas ideas en torno a esto, pero bueno, este es eh, mi proyecto para ya no extender más. Eh, muchas gracias.